Oh, oh, oh. Uh, no. No, no, no. A ver, Nitty, Baby Y, tú sabes quiénes somos Mr. Flow eh, matando con el plomo La sombra roja grabando Oye bebé mira ¿Hasta dónde y hasta cuando Hace rato que te ando llamando Que quiero contigo, mamita hacer algo Invítate tu trago, llénate de placer Quiero llevarte a otro nivel Sé que tienes novio, que te trata bien Pero no como yo, yo te llevo al cine Sé que tienes novio, que te trata bien Solo te llame para decirte que Solo quiero que me den una oportunidad Una oportunidad No quiero que me Una oportunidad Regálame una noche y que tener la oportunidad en mi cielo de llevarte a las estrellas con tan solo darte un beso y que el tiempo se detenga justo en el momento que tus cabellos se te enreden en mi cama por primera vez, sé que tienes novio que te trata bien, pero no como yo, yo te llevo al 100, sé que tienes novio que te trata bien, solo te Adam Dux, el ingeniero Fruity Este es otro nivel Yo, yo, yo, yo. Mira, demasiado fuerte si tomamos pastillas. Ja. Manejamos la ambulancia y ustedes van en la camilla. La se pone como se pone. Baby White se pone como se pone. Abelito se pone como se pone. Mr. Flow se pone como se pone. Adam Dux se pone como se pone.